El joven Oscar Luis Jerez apela a la sensibilidad de manos solidarias que puedan preocuparse por su condición de salud. Luego de sufrir accidente hace algunos meses, enfrenta la situación con escasos recursos ante múltiples complicaciones al punto de permanecer ingresado en cuidados intensivos en el Hospital Pascasio Toribio de Salcedo, trasladado posteriormente a este municipio. ...que por lo menos necesitamos un poco de atención para que uno no lo atienda... ...porque que no ha venido todavía pesadita a verlo... ...que él, el clavo lo está rechazando... ...y él cogió una infección del mismo clavo en, en la sangre... Que ...tiene líquido en la barriga. ¿Eso fue que luego de un accidente? ¿verdad? Sí, hace como tres años que lo tuvo. Uh -huh. Se dice que él está en cuidados intensivos en Salcedo. Sí, como dos días duró y como tres días en, en sala de hombres. me refirieron aquí, al Hospital San Sí, porque el caso ya no requería ya aquí. Eh, tiene que ver una especialista de digestión. Vale, vale. ¿Qué exigen sí, entonces ustedes eh, en este momento? ¿Qué por lo menos el especialista que venga a verlo, porque no ha no, no pasado un doctor todavía por aquí. Ella y, y vino con un suero, le pusieron una patilla que ya le trajo. No toma nada. Reitera que ha recibido pocas atenciones en el Hospital San Vicente de Paul, por lo que esperan médicos respondan a este caso. Para NTN, su noticiero regional. Yo a